Estoy tan enojado que me voy a ir para mi cuarto y voy a azotar la puerta, pero no lo voy a hacer. ¿Y por qué no lo vas a hacer? Porque en mi cuarto hay una cortina, no tengo puerta. <risa> Oye, ¿y ¿por qué decidiste estudiar psicología? Sencillo, me entero de los chismes más recientes y lo mejor de todo, me van a pagar. <risa> Cuidado con ese té Ese té seca, la matriz, ten cuidado No lo tomes Ay, disculpa, yo no sabía Gracias por avisarme Oye, pero yo no tengo matriz Vamos de paseo bow, bow, bow. En un auto feo bow, bow, bow. Pero no me importa bow, bow, bow. Porque llevo torta bow, bow, bow. Del cielo cayó un pintor para dibujar tu hermosura. Cuando vio tu gordura, se regresó por más pintura. <risa> Estaba yo en el estacionamiento de un centro comercial cuando una persona me sacó una tijera. Yo rápidamente le saqué una piedra y le gané. Tengan cuidado, en los malls andan gente jugando piedra, papel o tijera. <risa> Este es Lindo Pulgoso, un perro muy recordado desde los años 1965. Tenía la capacidad de reírse de sus enemigos cuando les ganaba. <risa>